Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos. En esta ocasión me enfocaré en un tema que me atrae mucho y he querido hacer por bastante tiempo, analizar la filosofía política de las casas de la serie Game of Thrones. En este primer video, analizando en mi casa favorita, los Stark, me basaré exclusivamente en lo mostrado en la serie y no en lo que se muestra en los libros. Aunque no voy a decir algo tan profundo como para que se cree un debate de las diferencias entre una cosa y la otra. Sin nada más que aclarar, comencemos. Al pensar en la casa Stark, solo se nos viene a la cabeza la gran tragedia familiar que sufrió durante los eventos de Juego de Tronos. Pero esta familia posee uno de los milajes más antiguos de todo Westeros, el cual se remonta a miles de años con la llegada de los primeros hombres. Podríamos pensar que la filosofía política de los Stark solo es solo esperar la llegada del invierno. Sin embargo, es más profunda que eso. Cuando observamos detenidamente a Lord Edad Stark, vemos la encarnación y representación perfecta de los valores y principios milenarios de la casa, pues en cada palabra dicha hay elocuencia y coherencia. Tan solo en la frase, «El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada», encuentras la preservación de la filosofía Stark. Tanto Rob, durante la Guerra de los Cinco Reyes, decapitando a Richard Stark como Jon Snow en funciones del Lord Comandante de la Guardia de la Noche, decapitando a Janus Slint y luego ejecutando a un grupo de hermanos que lo asesinaron, ejecutaron las palabras de Ned Stark con precisión. Esas mismas palabras se las diría a Ned Abraham en el primer episodio de la serie, cuando decapita a un desertor de la Guardia de la Noche. En cada momento, preocúpate de realizar sólidamente, como romano y virilmente, lo que esté en tus manos con dignidad rigurosa y no fingida, con afecto, con inteligencia, libertad y con justicia. La austeridad de los Stark se muestra no solamente en las pocas emociones que dibujan en su rostro, sino también en la vestimenta que utilizan y sus adornos. Solo se usa lo necesario y lo que realmente hace falta. Las joyas o metales preciosos son escasos. El cuero, muy idóneo para el clima del norte, es el principal material de los monarcas, especialmente en los hombres. En ese sentido, probablemente la menos Stark es Sansa. Heredó más la parte Tully, no solo en apariencia física, sino también en estilo. Tal muestra de sencillez y control de las emociones, aunque en ocasión tienden a ser muy temperamentales, ubica la filosofía ética y política de los Stark en el estoicismo, cuya figura histórica más reconocida fue el emperador romano Marco Aurelio, una doctrina que comulga con el sistema monárquico de Westeros, y que también fue muy influyente en Roma bajo otras figuras como Séneca y Cicerón, una doctrina basada esencialmente en el deber, la serenidad y el control de los deseos. De mi abuelo aprendí el buen carácter y la ausencia de cólera. De mi madre, la devoción, la generosidad y refrenarse tanto de hacer daño como de tener la idea de hacerlo. Además, la sencillez en el régimen de vida lejos de las costumbres de los ricos. El honor y el deber son palabras recurrentes en el vocabulario de la casa. Valores que son necesarios para la consecución de la gloria y la grandeza, si se usan en su justa medida y en los momentos precisos, ya que fueron ellos los que llevaron a Eddard Stark a la tumba y la ausencia de los mismos los que llevaron a Rob al mismo destino, por no cumplir su juramento con Walder Frey para casarse con una de sus hijas. El honor es el pilar de la filosofía Stark, y se muestra con dureza cuando Ned es enviado al calabozo. Baris se dirige a él pidiéndole que admita su traición al rey Joffrey para ser enviado a la Guardia de la Noche como castigo. Ned responde con dureza. Traicionar mi honor para vivir unos años más de qué. No importaba si la muerte venía por él por preservar este valor, pero al final tuvo que doblegarse por el amor a su familia. De Severo aprendí el amor a los familiares, a la verdad y la justicia. Hacer el bien y compartir con ansia. Tener esperanza y confiar en recibir el amor de los amigos. No disimular frente a los que merecen nuestra condena. Y definitivamente los Stark nunca disimularon frente a aquellos que detestaban. La moral del estoicismo no solo abarca la dimensión individual, sino también la colectiva. Existe un interés sincero por aquellos que los rodea, pero no es un pacto explícito de ayuda que provoca la solidaridad, sino una dedicación espontánea. En la búsqueda del bien personal se hace necesario el bien colectivo, pues ambos tienen el mismo fin, el bien. Y es por ello que una de las frases más emblemáticas dicha por Edad Stark a sus hijos fue «Cuando cae la nieve y sopla el viento...» El lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. El verano es tiempo para riñas y altercados. En invierno tenemos que protegernos entre nosotros, darnos calor mutuamente y unir las fuerzas. Muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes este video. Bastante rápido, bastante conciso, pero creo que abarca lo necesario. Si les gustó, nuevamente... Suscríbanse, compartan el video, tal vez a alguien le interese este video porque es fan de Game of Thrones o le interese el estoicismo, así que compartan, denle like, hagan lo que quieran y muchas gracias por escucharme de nuevo y hasta pronto.